el Cabildo de Gran Canaria no iba a inaugurar ninguna obra nueva que no fuese una obra accesible, un equipamiento desde cooperación institucional y desde numerosas consejerías del Cabildo de Gran Canaria estamos realizando obra pública y en esa obra pública tenemos que ser escrupulosos con la accesibilidad. Y en este sentido hoy hemos visto una muestra en esta feria, que no es una feria, que no es un equipamiento nuevo, pero sí que eh, se ha adaptado a las necesidades. Por tanto, la Feria Gran Canaria Accesible, que es para las personas con y sin discapacidad, se ha convertido en un espacio eh, totalmente accesible, no solo la accesibilidad arquitectónica, no solo la accesibilidad en las barreras eh, físicas, sino también, en este caso, para personas con eh, discapacidad visual, con esta señalética que hemos incorporado. ...a este equipamiento, por tanto vamos a seguir siendo rigurosos... ...vamos a seguir siendo insistentes, pero ya no solo desde una consejería... Desde dos, ...desde dos consejerías, sino que es la primera vez... ...que un comportamiento, que una actitud frente a la accesibilidad... ...se convierte en transversal a todas las áreas y cada una... ...del Cabildo de Gran Canaria. El gobierno de la isla al completo, con su presidente... ...José Miguel Bravo de Laguna, como ya lo manifestó en su momento... Vamos a tratar entre todos que Gran Canaria sea hoy y mañana mucho más más accesible.